Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Hidalgo. Soy un artista visual especializado en las artes gráficas, en el grabado propiamente. Y bueno, me he desarrollado dentro del campo de las artes visuales, tanto en Jalapa, que fue donde empecé a estudiar dentro de las cosas que tenían que ver con la Universidad Veracruzana. Y al terminar mi carrera, me fui a hacer algunos posgrados fuera del país y acabo de regresar a nada Y ahora lo que estoy proponiendo en breve es un taller de diseño de que es, eh, las marcas de propiedad las, de los libros que ya dentro de poco les platicaremos un poco mejor de qué. Ex Libris literalmente proviene de latín y significa entre los libros de... Esta es una marca de propiedad que se, que se pone en la mayoría de los libros de una colección privada una colección pública y se representa a partir de los intereses y los gustos de la misma persona de la que es poseedora, de la que es dueña de estos libros y es una forma de entremarcar como una marca de pertenencia los libros para que así a la vez bueno tu, tu biblioteca que tanto, que tanto te ha gustado, los libros que tanto te gustan pues tengan poco de la marca de lo que tú eres. Siempre lleva la palabra ex libris que como dije antes proviene del latín y significa de entre los libros de, es decir, entonces de entre los libros de una marca que tenga algo que ver con la, con la persona, porque también esto es como es una pequeña pieza artística, pero a su vez es como un diseño, ya que hablamos con la persona, con la dueña de los libros y esta persona nos dice más o menos cuáles son sus intereses, entonces casi siempre como, se, se maneja con estas tres formas, ¿no? la palabra ex -libris, que usualmente viene en latín pero pues puede decir de la colección de, no sé qué, el, el, una imagen que sea representativa de la persona y pues casi siempre pues, con el fin de, de, digamos, de marcar la propiedad, en este caso una biblioteca para a las manifestaciones artísticas en este caso el Ex Libris como hemos visto es un sello de propiedad dentro de los libros te invitamos a que seas parte de un taller de diseño de Ex Libris que se llevará a cabo en la librería Los argonautas a partir del 23 de enero al 20 de febrero van a ser 5 sesiones que vamos a entablar este, esta, este tema vamos a realizar algunos, algunos diseños de Ex Libris eh, con la finalidad de que tanto que tú tengas tú, si eres una persona a la que le eh, agrada la colección de libros y tienes una, una gran colección o estás empezando con tu colección eh, de, de libros ¿no? de algún autor, algún, alguna escritora en particular, pues te invitamos a que seas parte de este taller que se van a dar en cinco sesiones los días sábados en la librería Los Argonautas. Comenzaremos este próximo sábado 23 de enero a las 12 del mediodía en la librería Los Argonautas que se encuentra ubicada en Juan Soto número 17. Ahí vamos a empezar el taller de diseño de Xperia.